Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar cómo registrarse en NEOX. Cuando iniciamos NEOX por primera vez, nos pide ingresar nuestros datos. Debemos completar nuestro email personal, donde nos será enviado un mail con una clave para poder utilizar la aplicación. Luego, ingresar los datos relacionados a nuestra empresa: Razón Social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 Seleccionamos aceptar y se abrirá NEOX. Gracias, esto fue todo. Cualquier inconveniente no duden en comunicarse con nosotros.